Hey, antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video Chicos tengo que deciros una cosa y es que he comprado mi propio hobby de Roblox Uy no lo puedo creer Pero bueno chicos os voy a explicar un poco todo esto y luego vamos a ver el hobby. Y es que como muchos de vosotros sabréis Evelyn tiene su propio hobby Y dije ok quiero crear mi propio Obi pero claro, yo no tengo ni idea de crear Obis Así que pensé, ok, voy a ir a una página donde hay un montón de creadores de Obis Y voy a pagarle a una persona para que me haga el Obis Le he pagado a una persona, han pasado... Tres días y chicos, ya tengo mi Obi. ¡Qué bien! Y chicos, como veis aquí, el día 29 pedí que me creasen el Obi. Y hoy, gente, lo tengo listo y quiero probarlo. Así que, chicos, antes que nada, si os gustan esta clase de vídeos, no olvidéis reventar el botón de likes. Suscribiros y vamos a ver qué Obi me ha hecho. Porque literalmente, chicos, yo solo le he dado tres cosas que tenía que hacer. Y ahora os lo voy a explicar. ¿Qué? La primera es que tenía que ser un obi muy sencillo, ¿vale, chicos? Es decir, un obi que pudiésemos pasar bastante rápido La segunda es que tenía que tener algún elemento de chocolate Obviamente, ¿vale, chicos? Y la tercera, chicos, es que no podía haber prácticamente ningún elemento troll Quería que fuese un obi súper sencillo para ver cómo funcionaba todo esto Y ahora sí, chicos, no voy a entrar Enrollarme más y vamos a ver Y vamos a intentar pasarnos Mi propio Obi, me estoy poniendo nervioso Ok, acabo de abrirlo Por primera vez, para que no lo sepa Chicos, esto es Obi eh, Roblox Studio, vale chicos, esto Sinceramente es, literalmente si eres Creador de Obis y todo esto, esto lo utilizas Para poder crear tus Propios Obis, y chicos eh, vamos, si le doy ahora mismo a play Podría empezar a jugarlo Seguramente cuando estás viendo este vídeo Cuando lo estéis viendo, vale chicos eh, Aquí abajo en la descripción va a estar El juego para poder probarlo Así que yo obviamente eh, no sé cómo será Todavía, pero os animo A probarlo, vale chicos, para que tengáis Vosotros también esa experiencia Como yo lo tuve, veis chicos Aquí que hay un botón que pone play Si le doy a play chicos, voy a jugar El obi por primera vez, pero tengo miedo Chicos, que no eres hombre Chicos, chicos, quiero que lleguemos a 5000 likes para más vídeos de este estilo Porque, chicos, me he gastado un montón de plata haciendo este hobby Y yo creo que cada like es un ánimo Dani eh, F por tu plata okay, polilla. Vamos a darle a play, chicos Y vamos a ver Gente, se cargó Ok, vale, chicos Primeras impresiones Tengo que deciros una cosa y es que creo que lo voy a publicar Para jugarlo en grande Pero el Obi es un Obi sencillo ¿Vale chicos? Y hay un coso de chocolate ahí Por ahora ha cumplido bastante las expectativas Chicos, ahora sí ya está público en Roblox Si vais a mi perfil, gente Y le dais a creaciones También podéis seguirme, obviamente Vais a encontrar un montón de creaciones, chicos Pues aquí vais a ver Chocoblox Obi, Y aquí, gente, se supone que vamos a poder entrar Chicos, y va a estar mi propio Obi Vamos a ver si está o no Gente, tengo miedo Tengo miedo Chicos, se está cargando Chicos lo tengo Chicos, tenemos nuestro propio Obi Y ahora, gente... Toca pasármelo de verdad hora. Chicos, vamos a ver qué onda con el OBI, tengo que decir Que es un OBI sencillito Chicos, se pueden comprar, se pueden comprar Skip stage, chicos, hay, hay un montón de Cositas, chicos, onda, tengo que decir que El creador se ha portado bastante Bien, obviamente, tengo que deciros Que es un OBI bastante sencillo Pero tengo que deciros que, a ver Es sencillo, pero está bueno Onda, chicos, quiero que reventéis el botón De likes, si queréis que haga Algún reto con el team en este hobby. si yo piso esto, no chicos Si yo piso esto, no me muero, tengo que decir Una cosa, y es que gente Quiero que me pongáis fotos en Instagram En Twitter, en cualquier red social Que podáis subir video a Youtube eh, Pasándoos este hobby, vale chicos Quiero que todo el mundo nos pasemos este hobby, Chicos, hay pizzas, hay pizzas que le gustan A Evelyn, gente, hay un chocolate Gigante ahí, tengo que decir una cosa Y es que ten tengo que mejorarlo Porque tengo que mejorar el hobby, Pero no está mal, de hecho es bastante grande Chicos, onda, el hobby es bastante Bastante, bastante grande, tengo que personalizarlo Un poco más, pero gente Es mi primer hobby Y tengo que deciros una cosa, y es que creo Que merece mucho la pena O sea, al menos a mí me gusta bastante Ok, tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado, ok, vamos por aquí Perfecto si toco la marit me muero, chicos Al menos está bien hecho, gente Onda, tenía miedo de que no te pudieses morir en este hobby Sinceramente Porque era como, ok, necesito que, que, que, que, que sea un poco troll Onda, no es mucho, pero es un poquito troll Gente, nuestro primer reto En el lobby, ok chicos, si habéis llegado Hasta este punto y queréis jugar El lobby, por favor, esto no lo veáis Está la cámara o algo, pero esto No lo veáis, no chicos sin Sincero, no es tan troll, simplemente Teníamos que pasar la parte violeta, pero no Era tan troll, ok, y esto es Simplemente saltar por aquí Ok, no es tan troll, chicos No es tan troll como parecía, ni Mucho menos, simplemente teníamos que Saltar una vez, un poquito Y listo, pero no era tan troll. Troll como parecía al principio creo que hay unas, unos 30 niveles chicos al menos por lo que estoy viendo aquí hay como 30 niveles en los cuales bueno chicos pues podemos y eh, podemos ir haciendo cositas ok ok con cuidado con cuidado perfecto Perfecto chicos, lo estamos haciendo bastante bien Onda, tengo que deciros una cosa Y es que si habéis llegado hasta aquí Quiero que dejéis vuestro like Y os suscribáis si no estáis suscritos Vale chicos, ahora mismo creo que hay como 30 niveles Onda, realmente no estoy seguro Pero me está gustando bastante Onda, es un hobby sencillito, vale chicos Para pasar un poco el tiempo Seguramente luego le ponga por aquí personajes Le ponga cositas Pero como para empezar no está mal Si toco esto menos sí chicos literalmente si tocaba esto me moría pero yo no lo sabía vale gente onda no lo sabía así que no pasa nada ok perfecto si toco esto también me ok te puedes morir en el lobby eso está bien porque al menos no es un lobby excesivamente sencillo vale chicos te puedes morir eso está bueno Ok, con cuidado Ahí está, chicos Con cuidado Uy, chicos, chicos, chicos, chicos Paren, paren, paren Que esto no es tan sencillo Esto no es tan sencillo Cuidado Cuidado Perfecto Ahora tengo que tener mucho cuidado aquí Listo Vamos por aquí Perfecto, chicos ¡Ay! ¡Me morí! ¡Gente! Me he muerto en mi propio hobby Me he muerto y, y, y literalmente sin quererlo Onda, Me acabo de morir en mi propio hobby Cuidado Cuidado Ahí está, perfecto chicos Supongo que ahora no puedo tocar... así ah, sí, sí puedo, sí. Chicos, puedo tocar cualquier puedo, puedo tocar cualquiera Menos mal, porque literalmente no sabía si no podía tocar alguno O era algo medio rando Literalmente... A ver, chicos, tengo que decir una cosa Y es que solo me ha puesto tres chocolates Onda, se lo podía haber trabajado un poco más en ese sentido, ¿vale, gente? Porque literalmente solo me ha puesto tres chocolatitos y podría haber puesto un poquito más Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada chicos Vamos a ir añadiendo cositas Porque claro, es que solo han sido tres chocolatitos Y referencias a Evelyn Hay muy pocas referencias a Lina No hay prácticamente nada, solo hay chocolates Por todos lados, tengo que ver si esto Es más difícil o no, no chicos Onda, son 30 niveles Y gente, me acabo De pasar los 30 niveles Tengo que deciros una cosa Y es que solo ha tardado 3 días o 4 en hacer el OBI y sinceramente Lo ha hecho bastante rápido y creo que Dentro de lo que cabe está Bastante bien, eso me agrada Pero bueno chicos, se supone que mi OBI Está público, vale Y que todos vais a poder jugar O al menos eso espero Literalmente chicos, además puedo editarlo Y puedo hacer un montón de cosas Pero gente, ahora sí después De todo esto, os digo Que hasta aquí vamos a llegar, vale chicos Que como siempre, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo, chicos. Más hobbies, más cosas random. Más vídeos de este estilo. No olvidéis reventar el botón de likes. Perdonad por la voz, ¿vale, chicos? Porque literalmente creo que todavía no me recupero de mi voz. Así que perdonadme, chicos. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros. Y después de todo esto, después de este vídeo, que creo que al menos a mí me ha gustado mucho hacerlo. Os digo ahora sí, gente. Que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.